Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer saludarlos. Mi nombre es Henry Pineda o más conocido como el Profe Henry y este va a ser un video bastante especial y quiero que lo mires hasta el final y me dejes en tus comentarios todo lo que tengo que indicarte. Que por cierto, voy a hablar desde la experiencia, desde la primera vez que me senté en un computador a trabajar con Adobe, bueno, con Illustrator. en realidad no me empecé a trabajar, sino solamente empezaba a ver cómo era la interfaz y ver a un amigo cómo trabajaba en ilustrador y eso fue en el año de 1992 es decir ya cerca de 30 años desde la experiencia te voy a hablar sobre todo qué es lo que pasó está pasando y pasará al trabajar con los programas de adobe ah por cierto como te dije soy henry pineda y por aquí te voy a dejar el logo de adobe embajador en el año 2000 Empecé a hacer tutoriales de uno o dos minutos. La verdad, me encanta hacer tutoriales. Los hago de todo corazón. Pequeñitos, cortitos, directos al grano, que es lo que vas a encontrar aquí en este canal. Y me fascinó. Al principio me acuerdo que los hacía eh, paso a paso con capturas de pantalla y escribiendo en, en, en Word, ta, ta, ta, ta, ta, y poniendo ahí la imagen y todo el asunto. Bueno, espectacular, brutal. De hecho, empecé a hacer videos tutoriales antes de que salga el mismo YouTube. Sin embargo, al, en el 2013, todo cambió con la aparición del Creative Cloud y, en, y los procesos de, de, de trabajo se empezaron a hacer más cortos y empezó a entrar la famosa inteligencia artificial que ya las has de haber escuchado. Trabajar en Adobe ahora es una maravilla, es una locura. Es algo impresionante. Lo que antes te demoraba, por ejemplo, 45 minutos, o oh no, 15 minutos en hacer algo, ahora lo haces en dos o en tres clics. Prácticamente la inteligencia artificial... Se, vino a, se apoderó de los programas de Adobe y es algo, pero fuera de serie, fuera de serie. Otra cosa muy importante que quiero que sepas es que Adobe cada vez deja de ser un programa y se ha convertido en una app. Entonces, si descargas una app para hacer cualquier tipo de actividad, prácticamente lo estás haciendo en cuatro o en cinco toques. Eso está pasando dentro de Adobe. Y hay algunos cursos que prácticamente ya quedaron obsoletos como por ejemplo el de blanco y negro, este de convertir tus fotografías en blanco y negro, ahora con los filtros neutrales que aparecieron en la versión 2020 y que lo están mejorando en la 2021 y en la 2022, que es una maravilla, clic, clic, dos clic y se acabó el problema, la fotografía está coloreada de acuerdo a la información de la inteligencia artificial que tiene Adobe, es una maravilla. Claro, ahora si tú quieres cambiarlo, lo puedes cambiar sin ningún problema, pero si tienes que editar 10, 15 fotografías, clic, clic, se acabó el problema y redujiste todo tu tiempo a prácticamente a una nada. Otro curso que está quedando en desuso, se nos está ya prácticamente desactualizando, es el de corrección de color. Este... Yo soy un especialista en corrección de color. Me encanta corregir color, no tienes idea. Me encanta bronquearme con el panel de curvas, con el panel de niveles. Me encanta bronquearme con tono y saturación. Me encanta darle el toque especial que, que, que, que tiene todo creativo, que tiene todo comunicador visual, todo publicista. Y ya está quedando en desuso. Y otro curso que prácticamente ya dejó de circular es el de retoque digital. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Simplemente llevarte de la mano para que puedas eh, invertir realmente tu tiempo y dinero en cosas que valen la pena. Por ejemplo, el de retoque digital a partir de la versión 2020 prácticamente está en desuso. Si por ahí tienes alguien que te quiera decir, mira, hay un curso de retoque digital, en esta... no quiero que te vea en la cara, no quiero que inviertas tu dinero realmente donde no vale la pena y coges ese dinero más bien e inviértelo en otras áreas que te va a ayudar muchísimo. Pues prácticamente un curso de retoque digital desde la, desde la versión 2020 está entrando en desuso. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Es algo simplemente espectacular. Ahora, esto no es nuevo de la inteligencia artificial. Estaba conversando con un amigo y él me contaba y me decía que prácticamente, prácticamente, desde el, él viene trabajando 2015, 2016 con unas apps que ya hacían eso y no eran de Adobe. Y lo que ha he hecho Adobe simplemente es tomar ese flujo de trabajo, tomar esa información y adaptarlo en los programas. Así que esto realmente no es, no es nada nuevo. ¿Okay? Hay, otros, eh, hay otro curso que sí está entrando en decadencia y que hay que actualizarlo, es el de fotomontajes. De fotomontajes, ahora son las cosas espectaculares. Sí, pero desde la versión 2021 eh, puedes reemplazar cielos. Ahora en la 2022... Eh, antes venían cielos personalizados ahora puedes subir tus propios fondos y hacer fotomontajes la verdad es una locura es realmente una locura ¿a dónde quiero llegar con todo esto? que te evites de los falsos profetas que te evites de los vendehumos que hay, ¿sí? hay muchísimo vendehumo en la parte del diseño y sobre todo que estés muy atento a las actualizaciones y al futuro que debes tomar el futuro ya está aquí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente adaptarte al medio. como hicieron los señores de Canvas? ¿sí? Vieron una necesidad terrible que, por cierto, trabajar en los programas de Adobe en la, eh, hasta la versión, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un poco difícil. Ciertos procesos, ciertos flujos de trabajo. O entonces sea, Lo que hicieron ellos simplemente fue es, ahorrarte todo ese proceso, este flujo de trabajo y acortártelo y darte prácticamente las cosas servidas. Y eso es hacia donde apuntamos y eso es hacia dónde vamos. Por eso es muy importante adaptarte al medio. Ahora, si la gente no te quiere pagar por un logotipo o ves que la cosa se pone complicada, pues sube tu talento y véntelo en plataformas digitales que va a ser lo mejor. Quédate en YouTube, Adobe Stock, Shooter Stock, Etcétera, de eso se trata básicamente, adaptarte al medio. Entonces, ¿dónde debemos trabajar o qué debemos hacer con los programas de Adobe? Debemos trabajar muchísimo en la parte de guiones. Si es que estás trabajando en video, por cierto, te voy a comentar mi experiencia. Yo no hago videos súper, hiper, recontra que elaborados porque en redes sociales la información es muy rápida y al hacerla muy rápida, Premiere y After no son la mejor herramienta. O oh, sí, te voy a ser muy sincero, no es la mejor herramienta para hacer algo tan rápido. Por eso yo trabajo en otro software que se llama Filmora y que la verdad me va súper bien. Cuando le pongo el render en Filmora, puedo seguir trabajando en más cosas en el computador, pero si hago lo mismo en Premiere o en After, tengo que dejarla que descanse y se tome el tiempo necesario para sacar un render. En ese aspecto veo que sí Adobe tiene muchas falencias, sí tiene muchas falencias. Ahora si eres un defensor de Adobe, de After y Premiere, Déjala ahí en la caja de comentarios que quiero escucharte. Como te decía, mi especialidad o lo que yo estoy trabajando en este momento es bastante información para las redes sociales y yo necesito sacar algo súper, hiper rápido y me ayuda muchísimo el tema que, que está fuera de Adobe. Definitivamente, Adobe en ciertos flujos de trabajo es una maravilla. Es una maravilla, es una estupidez, es una cosa impresionante lo que ellos están haciendo con su software pero en otros procesos de trabajo, en otros flujos de trabajo, tiene demasiadas falencias. Como por ejemplo InDesign, en el año 2018 tenía un PDF interactivo que era una maravilla, podías poner animaciones, video, audio. Sí, bien, es cierto, el PDF pues, pesaba un montón, pero ahora se redujo a un 5% de todo lo que podías hacer. Y hay muchos problemas con respecto al PDF interactivo que genera InDesign. Y la verdad, sí es un problema muy, muy, muy serio que ellos deberían solucionarlo. Espero que no se demore mucho tiempo, la verdad. Entonces, ¿cuál es el camino que debes elegir? El que te permita hacerlo más rápido a la hora de trabajar. Eso es muy importante. Si tú tienes que hacer algo que ves que te va a demorar, por ejemplo, en Premiere, cuatro horas, y en el otro software te va a demorar, en cualquiera que sea, te va a demorar dos horas, bueno, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Sí? ¿Qué esperas para hacerlo? Y si tú eres un empleador que está buscando especialistas en Premiere y en After, está bien, pero también deberías tomar o escuchar la otra orilla que es bastante importante. Por eso, en este canal hemos tomado la decisión de una vez por todas de hacer videos tutoriales súper cortos, de uno, dos o tres minutos, no más. Porque entendemos que los cursos avanzados en los programas de Adobe, sobre todo lo que es Illustrator y Photoshop, prácticamente están quedando en desuso. Muy pronto o en la lista se van a quedar también los de InDesign. ¿Cómo va a ser el futuro de las publicaciones? Sencillito. Lo vas a hacer en cuatro o cinco clics. Un libro terminado totalmente. Lo que ahora te demorará una semana, dos semanas, en poco tiempo, prácticamente lo vas a hacer en una mañana. Por eso los cursos que se van a quedar ahí, y que no van a cambiar, van a ser los cursos básicos. Pero estos cursos básicos tú los vas a poder aprender en una mañana, o quizás en un día. Depende mucho del tiempo que le dispongas. Como te dije hace un rato, los programas de Adobe dejaron de ser programas para convertirse en apps. Y estamos en ese proceso de tener una app. Imagínate un Adobe Illustrator que sea un app, que va a funcionar mejor que el Illustrator que tenemos ahora. Eso va a pasar, o mejor dicho, eso ya está pasando, por eso es muy importante, no solamente que comentes este video, que compártelo, por favor, compártelo con todos tus amigos, porque es muy importante, por favor, es muy importante evitar a mucho vende humo, evitar a muchas personas que van a quererte estafar por venderte el mega curso de Adobe XYZ 2022, cuando muchos de esos procesos, prácticamente ahora los haces clic, clic, clic, clic, de eso se trata esto y no solamente esa parte de evitar a los vendehumos, sino que también indicarte hacia dónde tienes que ir y qué va a pasar con los programas de Adobe. Imagínate, llevo ya cerca de 30 años trabajando con los programas de Adobe y como te dije hace un rato, te voy a hablar y te he hablado desde la experiencia. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Mi nombre es Henry Pineda y estaré muy gustoso de poder responder todos tus comentarios. Cuídate mucho. Chao, chao.